Ok, vamos a ver cómo estamos acá. Bien, eh, vamos a restart. Bien, hoy tenía ganas de. Como ven, esto es un viejo conocido ya del canal. Esto es una demo técnica que tiene um, una versión vieja de, de Unity, que es el motor de juego que yo utilizo, que se llama Angry Boots, básicamente. ¿Por qué um, estamos jugando esto? Porque esto es una demo técnica, primero que nada, con la vista cenital, la vista superior, básicamente top down. Pero lo interesante que tiene esta demo es el sonido. Eh, utiliza un estilo de un sonido tridimensional. Bien. Que está bastante interesante. Eh, entonces lo que estamos jugando es... Voy a hacer yo, subir un poquito el volumen de mis auriculares... Cuando cambiamos de área y cuando cambiamos este cosa, o sea, cuando hacemos los cambios de área y ese tipo de cosas, hay cambios de sonido, ¿bien? Y esta demo, esta, esta demo junto con Alien Swap y otros juegos, eh, son los que yo suelo utilizar para medir eh, la calidad de los auriculares, por lo general, ¿bien? Eh, en este caso, suena un poquito... Esos auriculares que tengo puesto ahora, en este momento, son auriculares con una respuesta plana, básicamente. Bien. Son auriculares de respuesta plana. Y estaba queriendo estuve probando Estaba jugando con ellos Para probar qué tan bien qué tan buena percepción podemos tener De, de la temporalidad O en este caso de la del, Un sonido tridimensional Con auriculares que no tienen O sea en este caso con, este, con auriculares de este tipo Con auriculares planos básicamente Realmente ya le digo Jugar este tipo de juegos, así, con este sonido tridimensional, con unos buenos auriculares, es lo mejor que te puede pasar. ¿Bien? Porque, sin ver, básicamente, ya podés eh, percibir a los enemigos. ¿Bien? En este tipo de juegos, bueno, yo hace mucho tiempo que no lo jugaba, así que no recuerdo viendo hasta los enemigos. Pero, eh, ya le digo... La gracia de este tipo de usar auriculares y este sonido es que las puertas, los enemigos y todo este tipo de cosas, eh, ahí viene uno. Con es este tipo de... O sea, con unos Este juego, sin unos buenos auriculares... Sería otra cosa. Recién estoy jugando particularmente, también estoy jugando Alien Swap. De hecho, tengo grabado un gameplay de unos 10 minutos más o menos. Y me pasa más o menos lo mismo. En Alien Swap, por ejemplo, hay una escena que es de noche. Bien. D donde la luz. Este juego por... Casi todo el tiempo la animación es bastante buena. Por tanto... Si bien el, el sonido aporta lo que más... O sea, al, al tener una buena visión, básicamente, eh, no, afecta, no afecta tanto como, por ejemplo, en algunas escenas de Alien Swap. En, eh, el Alien Swap, Reptile to Drop, que es un juego de, en este caso, que también es un shooter de este, con este tipo de, de vista, bien con este tipo de vista top-down, Bien, eh, hay algunas escenas que son nocturnas, básicamente. Es escenas nocturnas donde prácticamente no ves a los enemigos. Donde prácticamente no ves a los enemigos. Eh, el, el sonido es muy importante. Eh, entonces, yo eh, seguramente le voy a dejar un, unos 10 minutos. También de ese gameplay, básicamente. Para que vean realmente a lo que me refiero, con que mmm, en, una, en una escena como esa, que es bastante oscura, bien, donde el, donde no hay una gran cantidad de iluminación. Eh, y con una gran cantidad de enemigos, ¿bien? Hay que. Es preferible guiarse por. Por el sonido, ¿bien? Estos auriculares, lo interesante que tiene estos auriculares es que, ya le digo, son planos, pero yo he notado que, en este caso, usando auriculares planos antes que auriculares con sonido en B, es que el, la construcción de sonido es más real. ¿Bien? O sea, la construcción de, de sonido es un poco más real, un poco más rápida incluso. Porque... Digamos de esta forma, yo con los auriculares que yo tenía anteriormente, que eran los, eh, los G2, bien, cuando estaba jugando, el sonido mmm, estaba bien, se escuchaba muy bien, pero yo noto que con estos auriculares yo escucho un segundo antes. Básicamente Con respecto a los otros que yo tenía antes Porque como no hay procesamiento Imagínense que yo estoy, estoy básicamente estoy Mientras que estoy jugando estoy, estoy mirando hacia la cámara Y estoy... O sea que prácticamente no estoy mirando el juego ustedes Yo estoy básicamente a día de hoy En este momento yo estoy jugando en base al sonido Lo que estoy escuchando no en base a, a ver nada, básicamente. Porque ya lío, estoy mirando hacia, hacia frente, tengo una luz en, de frente, básicamente. Para tener una buena iluminación, estoy, tengo una luz de frente, básicamente. Que eso un poco me siga también, entonces no, yo no veo mucho. De la forma que yo estoy... Tengo armada, en este momento tengo armada la, la imagen, no veo mucho. Yo realmente me estoy, en este tipo de juegos, de, me guío mucho más por el sonido antes que por lo que estoy viendo, básicamente. Por eso de hecho en este momento que estoy jugando no estoy usando los auriculares como retorno. Entonces también es un si ustedes notan que cuando grabé cuando este video notan que yo por momentos me alejo el micrófono o no sé escuchar bien, es porque no estoy usando retorno, básicamente. Desconecté el retorno de los auriculares y estoy conectado directamente a la computadora. Y bueno, la idea es que este, este, este juego es, como ya le digo, es una demo técnica, realmente es bastante corta. Son, en total, siendo rápido, tenés que salir en 7 minutos En menos de 7 minutos tenés que terminar el juego. Ahí viene alguien. Vamos para allá de nuevo. Me de toda esta vuelta, vuelta, no, no. Ok Allá vienen dos. Ahí viene uno, bien. Como eso soy bastante manco jugando. Soy bastante manco jugando. Pero... Bueno. ¿Todo bien? Bueno, terminamos. Y bueno, sí. Hasta luego. Chao, chao.